Sobre este mismo tema estaremos informando y estaremos dando a conocer los detalles, cómo se ha estado trabajando hasta el momento, una evaluación sobre la ayuda que hasta el momento están recibiendo todas aquellas familias, 180 familias que han resultado afectadas a consecuencia de este mega deslizamiento, pero eso no queda ahí continúan trabajando de manera diaria, las autoridades se trasladan hasta este sector, recordemos que se ha entregado carnet a todas aquellas personas que lo han perdido, también se ha entregado certificados de nacimiento, se ha dotado de material escolar para los niños que también han perdido sus útiles a consecuencia de este mega deslizamiento, atención médica, brigadas que han estado en diferentes puntos, entre varios aspectos, además... La solidaridad de toda la población y las autoridades para entregar alimentos, ropa de abrigo, frazadas, colchones, entre varios aspectos. Pero todos estos detalles los tendremos a continuación o junto a Óscar Cabrera, viceministro de Defensa Civil, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días a toda la teleaudiencia de, Bol de Aviala en todo el país. Efectivamente nosotros no estamos descuidando en ningún momento la atención hacia estas familias que están albergadas, tanto en la cancha Fígaro como también en la Avenida Libertad. Nuestra tarea es poder hacer seguimiento todos los días. Si bien las primeras, los primeros días hasta la primera semana ha habido, ha habido bastante concurrencia de personas que llegaban para con sus donativos, pero poco a poco en el transcurso de estos días se ve que hay poca afluencia de personas que visitan, y, pero todavía quedamos bajo la responsabilidad de poder administrar el campamento. Entonces, Pero eso es una tarea de, de mucha responsabilidad, sabiendo que nosotros um, tenemos que garantizar la seguridad dentro de los campamentos debe haber debe, y está continuando con el control. Y siempre precautelando ¿no? la, a las personas, uh, en este caso a los niños, a las niñas y todo ese es un trabajo que tenemos que hacer día a día, entonces por otro lado los servicios continúan, los servicios de atención de salud eh, en la parte de educación también para, para los niños para que puedan hacer sus tareas y eso es eh, todos los servicios de, de, de baños, de duchas también está funcionando pero lo que más en este momento nos, nos preocupa son las inclemencias del tiempo. Tenemos que hacer de que todas estas familias estén en las mejores condiciones, pero también queremos que poco a poco se vaya disminuyendo la cantidad de familias que se encuentran en cada uno de los campamentos y para eso está la oferta del gobierno nacional, claramente se ha indicado, ...de que para los inquilinos eh, sí es posible hacer las viviendas sociales... ...siempre y cuando se pueda dotar de terrenos. Entonces, terrenos que podría la alcaldía, como un compromiso que se hizo... ...que podría ya dar el terreno y por otro lado, si es necesario... ...también el mismo damnificado pueda ofrecer estos terrenos. Entonces, de esa manera vamos a disminuir la cantidad de familias... Uh, ...que están en los albergues, ¿no? Porque... Eh, no podemos estar mucho tiempo por, por muchos aspectos ¿no? queremos oh, cuidar la seguridad de todas estas familias entonces eh, estamos en esa tarea y, y también por otro lado eh, eh, hoy por ejemplo vamos a tener otra reunión, anoche tuvimos una reunión con los inquilinos para escuchar sus demandas, sus necesidades y hoy con los propietarios, ¿no? nuevamente vamos a tener otra reunión para conocer Qué, qué dificultades y coordinar también con el viceministerio de vivienda a través de la agencia estatal de vivienda que es la encargada de poder conocer eh, y recibir los requisitos, la evaluación para que ellos puedan tener opción a contar con los departamentos que ya es la solución concreta que se ha dado de parte del gobierno nacional. Entonces esto es lo que estamos um, coordinando permanentemente, estamos de cerca, estamos todos los días pendientes ¿no? ...con personal que está haciendo seguridad... ...tanto de la policía como la policía militar... ...entonces eh, no se descuida en ningún momento... ...entonces eso por un lado... ...y por otro lado también la, la parte de la búsqueda... ...de los cuatro desaparecidos... ...lamentar ¿no? de que las, los familiares... Es, ...es triste poder perder la vida en esas circunstancias... ...y hemos tenido una reunión el día viernes con los familiares... ...les hemos indicado el día jueves en la noche... Y les hemos indicado de que sí se iba a hacer este trabajo de viernes, sábado y domingo con todo el personal, más de 150 rescatistas que han estado movilizados, más de 20 maquinarias trabajando todos los días para poder hacer las excavaciones en estos lugares que, son, que tienen tantas limitaciones, ¿no? porque se trata no de un ex lleno sanitario. Eh. Y la la emisión de los, uh, de los olores que hace de que también los animales, o en este, en este caso los pesos, no puedan hacer un trabajo efectivo. Entonces, varias dificultades que se presentan en este trabajo que ponen en riesgo la, la vida misma de los rescatistas y por otro lado, también eh, eh, poner en riesgo la... la ¿no? Eh, la salud de todas las personas que están a, alrededor de este, de este deslizamiento. Entonces, hay varios uh, aspectos técnicos que, que nos impiden poder seguir ¿no? a, asegurando de que sí se pueda garantizar la, encontrar los, los restos de estas personas. Entonces, ya se está coordinando con la alcaldía para poder eh, declarar el Campo Santo siguiendo estos procedimientos. Eh, y bueno, en el transcurso de estos días vamos a dar a conocer. Entonces, eso es el esfuerzo que se está haciendo. Creo de parte del gobierno se está desplegando todo el personal, todo el aparato del, del, del gobierno, de los ministerios, para estar de cerca, ¿no? permanentemente con las familias. Y para que no se sientan solos también, que es muy importante. De la cantidad de familias que se tenía en el campamento, 180 familias. Hasta el momento, ¿cuántas familias ya han sido beneficiadas y trasladadas hasta los departamentos tanto en Mecapaca como en los departamentos en El Alto? Sí, en este momento ya tenemos uh, 22 familias en Mecapaca y 5 familias eh, se encuentran en la ciudad del Alto, en el edificio, en el condominio Uipalas, ¿no? Entonces, de esa cantidad queremos que se vaya incrementando y esto vamos a hacer una coordinación más estrecha con el viceministerio, es decir, directamente esto en coordinación con la Agencia Estatal de Viviendas para que puedan calificar muchos de los que están, de los que puedan acreditar su derecho propietario, ¿no? porque los que tienen posibilidad ¿no? de poder beneficiarse son los propietarios, como una primera instancia. Los inquilinos y los anticresistas tienen otras opciones de poder también ya adquirir a una vivienda social, pero no inmediatamente, entonces, pero también nosotros vamos a hacer de que se certifique, ¿no? de que efectivamente ellos son damnificados y que ya no necesitan ¿no? Eh, estar ahí en el campamento para, para poder exigir algunos derechos que ellos pueden tener como damnificados. Entonces, eso es lo que estamos tratando de comunicarnos permanentemente con ellos, darles a conocer, eh, explicarles de la situación y, y de esa manera podría disminuir ¿no? la cantidad de familias que podrían estar ahí en el albergue. Hasta el momento entonces quedarían cuántas familias en el campamento y de estas familias también se está haciendo la lista de qué manera para poder determinar quiénes serían propietarios y poder trasladarlos hasta estos departamentos. Sí, nosotros tenemos la información de cuántos son los propietarios, cuántos son los anticresistas, los inquilinos. Tenemos en la avenida Libertad, eh, tenemos 100 familias ¿no? que están ahí albergadas y por otro lado también tenemos en la cancha Fígaro 160 familias. Entonces, por un lado, eh, hay de esa cantidad de familias que estamos indicando que se pueden tomar inmediatamente para trasladar, eh, muchos están esperando que el municipio les dé la autorización para retornar a sus viviendas y les puedan garantizar los servicios de agua principalmente de luz para que ellos puedan trasladarse una vez que la alcaldía pueda darles esta esta estos servicios atender inmediatamente va a disminuir considerablemente ¿no? entonces estamos a la espera por un lado y por, el, por el otro lado, el resto de las personas también queremos nosotros acelerar con, con viviendas para que se pueda inmediatamente darle solución ¿no? y, y poder liberar ¿no? estos, estos, estos lugares porque eh, sabemos, entendemos la situación de, de las bajas temperaturas que todavía se van a presentar porque estamos entrando al periodo de invierno y y tenemos que también cuidar la salud de las familias. ¿no? Exactamente, se está siguiendo muy de cerca el trabajo que vienen realizando, eh, ellos no están solos, no se sienten solos, gracias a las donaciones de la población, las donaciones de las autoridades también, que se han preocupado A uh, unas horas nada más de haberse registrado este mega deslizamiento, ha sido muy emotivo el traslado, y la entrega de estos departamentos, de la llaves en mano, a las familias que han sido afectadas para que puedan tener ya una vivienda en estos diferentes lugares, en el Alto como en Mecapaca. Esto es eh, lo que ocurre en el mega deslizamiento en la zona de eh, Sopocachi San Jorge. Ahora, ¿qué ocurre con el derrumbe que se registró ya también hace un par de semanas en el municipio de Ayata? Hay familias también que han sido afectadas y que están pidiendo ayuda. ¿Cómo se va a trabajar en ese aspecto y en ese sector? <risa> Bueno, primero aclarar que en este, en este deslizamiento de San Jorge, Cantotán y San Jorge, el presidente está haciendo un seguimiento permanente. Él personalmente ha hecho entrega de las viviendas. ¿no? Y ha estado también y, en el lugar. Y, Exacto, ha estado en el lugar, se ha reunido. ¿no? Entonces, eh, podemos decir que el gobierno eh, está asumiendo con toda la responsabilidad el gobierno nacional. ¿no? Entonces, de la misma manera, ya... Eh, ...con relación al municipio de Ayata... Eh, ...yo he estado de cerca, escuchando... ...pero una vez eh, se aproximaron... ...pero lamentar, ¿no?, de que en el gobierno municipal... ...hay una crisis, ¿no?, de gobernabilidad... ...no hay un alcalde que esté presente... ...que, que pueda asumir las responsabilidades, es triste, es, es lamentable... ...como en algunos casos, en, algunas, uh, en algunos municipios... se ...están peleando más por, por, por el poder que por atender... ¿No? y eso es eh, lo que tenemos que nosotros también asumir entonces estamos nosotros prestos yo estaba en contacto no sabía la verdad que ya anteriormente el municipio de Ayata ha sido atendida pero ha habido un deslizamiento que donde, donde se ha provocado el, eh, la destrucción de algunas viviendas entonces nos vamos a reunir y vamos a ya quedamos para una reunión para ver en qué medida podemos resolver pero reiterar, ¿no?, de que no hay una autoridad municipal que pueda acompañar a estas familias que han perdido sus viviendas, a estas familias que son afectadas por este deslizamiento. Entonces, esto es lo que nosotros eh, andamos también preocupados por porque no hay una cabeza que les pueda representar, que les pueda, porque el primer respondedor es el municipio y ellos deberían estar en el lugar. ¿no? Entonces, tenemos que también resolver esta situación de estas familias. También se está trabajando en este sector, están atentos, pendientes en constante contacto también eh, para poder escuchar las necesidades de las familias del municipio de Ayata y en el mega deslizamiento de la zona de San Jorge es, ha sido calificado como histórico con la rapidez también que se ha atendido a todas aquellas familias que han resultado afectadas por este mega deslizamiento y que han sido trasladadas a horas nada más hasta estos Condominios, El presidente ha estado presente también, ha seguido muy de cerca junto a usted y otras autoridades que también se han trasladado hasta este sector y como medio de comunicación responsable es nuestro objetivo y en nuestra labor comunicar y dar a conocer todos estos detalles y de qué manera se ha trabajado pero que también continúan trabajando para brindarles eh, un espacio, un techo a todas aquellas familias. Muchas gracias, viceministro. Bueno, gracias a usted y esta otra oportunidad. Ha sido un gusto que sí. nos esté acompañando. Bueno, muchas gracias. Hasta una próxima. Sí, gracias.